parte del rescate de nuestros valores culturales, jóvenes de la Juventud Sandinista del Distrito 4 en conjunto con los demás distritos de Managua, celebraron las fiestas de los aguizotes por primera vez en la rotonda de Bell Horizonte. Esto es parte de los programas culturales que se impulsa a través de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional Unida Nicaragua triunfa, con el propósito de fortalecer y rescatar los valores culturales y las tradiciones de nuestra linda Nicaragua, hermana Antonia, está rey. ¿Cómo ha sido la organización como coordinador? Bueno, esta fiesta de los abusotes es parte del rescate, de nuestra cultura, de nuestros valores culturales, así, ¿verdad? Eh, Decirnos el Halloween porque eso es algo del imperio, no es algo meramente de nosotros los nicaragüenses, los latinos, ¿verdad? Nació, es el primer año que lo hacemos acá en nuestro distrito, Piro Cuatro, como juventud sandinista, como movimiento cultural de UNED nació esta idea para rescatar los valores, como te digo, culturales, ¿verdad? Eh, fue un proceso como de 15 días, el preparativo de las máscaras, los trajes, eh, invitamos a los demás distritos de Managua que se nos unieran a esto, a esta marcha en el rescate de los valores. Contanos un poco de qué son los, disfr los disfraces los hemos hecho nosotros mismos, que eh, bueno, hemos conseguido lo que son todas, eh, vestidos que teníamos viejitos, hicimos las máscaras con nuestras propias manos y esto fue eh, una... fue algo que hicimos de repente, pero sobre todo por el rescate de nuestra cultura y nuestra tradición, nuestras leyendas, nuestros mitos de todo Nicaragua, entonces lo venimos aquí rescatando y estamos eh, promoviendo verdad el rescate de toda nuestra identidad nacional, eh, los vestidos nuestras leyendas entonces hicimos, lo que hicimos fue eh, relacionar no venir de un solo traje por ejemplo la llorona pero lo combinamos con otros otro otro, otro de no, otra de nuestras leyendas traemos conseguimos un carretón de caballos para hacer lo que era un poco de la carreta al agua pero no pudimos conseguir pues, exactamente una carreta ni jalada por pues, esta ni jalada por caballo, pero igual los muchachos aquí eh, eh, participando pues verdad de, de Fiesta que quisimos organizar siempre en el marco pues del rescate de rescate nuestra...